Después de las represiones del 9 de mayo, Copín regresa a la Casa Presidencial para solucionar una reunión con Juan Orlando Hernández. Solicitamos de forma pública una reunión urgente con el señor presidente de la república, el señor Juan Orlando Hernández, como el fiscal general de la república, el señor Óscar Fernando Chinchilla, y con los secretarios de estados competentes para garantizar el respeto a la integridad del pueblo lenca aglutinado en el copín. Juan Orlando Hernández llegó este día a Dinamarca para participar en la cumbre mundial de la industria textil. 60 millones de lespiras está gastando en un jet privado. Miren ustedes que no les hacen cambio, ya, ya no cambiaron. Entonces, pensemos eh, antes de golpear a la gente. Yo ayer miré, puta, con qué saña, con qué odio. ¿Aló? Entre nosotros mismos los hondureños. Le daban garrotazo. Aquí anda una señora, anda una señora del que anda un mula de morete en la espalda, provocado por un mismo hondureño no estuviera de acuerdo estuviera la golpearía. creo Una comisión de COPIN y movimientos sociales entró para hablar con una comisión de la presidencia, con el resultado que van a dar una fecha para reunirse con el presidente. objetivo de que se sepa la verdad, se haga justicia y no haya impunidad para ninguno de los responsables. Nuevamente solicitamos al Estado de Honduras, se acepte la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se nos permita ser parte activa del proceso de investigación. Y vamos a luchar por la organización que nos ha de dar. Y vamos a luchar por la compadreta que está escuchando. ¡Que viva el Copín! ¡Que viva! Porque hay Copín para seguir luchando, porque hay razones para seguir movilizándonos, para venir a esta ciudad que solo está llena de chepos llena de puros fiscales y de pura justicia mierda y de pura gente que no está comprometida con absolutamente nada. Un día nos vamos a cansar de tocar esas puertas y nos vamos a regresar a la comunidad a construir nuestras propias formas de hacer justicia y nuestras propias formas de hacer autonomía Porque Y son los pueblos indígenas los que nos están enseñando cómo hacerlo. Así que para el pueblo indígena, Lenca, ¡un aplauso grande y un viva! El gobierno y los medios empezaron una campaña de criminalización de defensores de derechos humanos que documentaron las represiones del 9 de mayo. Condenamos los intentos de legitimar el respaldo que se le da a Copín por parte de organizaciones internacionales que vigilan y denuncian el irrespeto a nuestros derechos por parte de empresas, el gobierno de Honduras y sus instituciones violentas como la policía y las fuerzas militares.